ha habido un frame ahí chungo, muy oye, mucho. ¡Hala, hala, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tú, tú, <risa> que llevar esa bombilla Es maravilloso ¿Le doy? Vale tú, tú, tú, tú, que Esto se tú, tú, que tú, va cambiando. sí que Pero le Yo tienes que dar. Pero le te tienes que Estoy cambiar, bien, a coger personaje. Ah, ah vale, vale, vale. Listo. Listo. No, yo la luz blanca. ¿eh? Hola. Sí, hola. Oh. Oh. <risa> <risa> <risa> <risa> Wait. Uh, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. ella nunca Seguimos sin saber quién tiene el. Es los que después va a Sí, sí, no se sabe, hombre, y en que no nos entraremos. Okay. Okay. Vamos, let's go, estamos en la habitación. Sí. Un mm, fuerte cojín. Sí, bueno, no has jugado aquí últimamente. Qué guay. ¡Ay, oh, mira! Con un. Con sí. un. Atrapé Atrapé Me salías para pájaros por alguna razón. <risa> Escúchame, qué pasa de fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué has tocado? ¿Yo tío? nada? ¿Has roto tú una luz? ¿No? ¿Yo una luz? No. Yo no he ¿No? no, no tocado nada. Hombre, ha sonado muy. Es ah, que hay que una, una pandereta. Bueno, ah. sí. Oh, campanita, pandereta, sí. Sí, ve. Oh. His Boys. ¿Haze Boys. Super Tanques. What? A ver. A ver. Mantén. Lanza granadas a Mei. Vale. Vale. Te va a ganar. Dios. Dios. What? Ah, te puedes mover Ah, te puedes mover What? Uy. Es que ni te veo Es que tienen Ah, que te Vale, o sea, girando el ratón Te puedes mover O sea, puedes mover la cámara Girando el ratón ¿Nos vas a matar? Okay. Eh, te gana. Es un poco trambólico. Sí, un poquito la verdad. Uy, lucecitas. No, de pues la pegada. No, ah, vale, no, hay que bajar. ¿Qué es esto? Ay, mira, una no lámpara de lava. <ríe> Está oh. súper guay el modelado del escenario, eh. Ay, le puedes cambiar el diseño el color. Sí, uy. <ríe> uy, se han hecho cubos. O sea, sí, es un poquito raro, ¿no? <risa> Vamos. Uh. Uh. Es ah, ya está, no puedes hacer nada. No, para cambiar las luces. O <risa> sea, es que gire y ya está, pero no tiene más. Con paraguas oh y todo. <risa> Escúchame, pedazo fuerte de cojines, eh. Qué guay, tío. Pero... No, no, ah. uh, flashlight on is better. Qué bonita. Ay, un cojín de corazón. Uh, ¿qué es esto? Yo no sé. Ah, no, activas la radio y ya está. Pero no, no puedes hacer nada más. Es una radio espacial de estas de juguetes. Sí. Vale, ¿estás seguro porque tienes todos esos detallitos en, en el DS? No sé si puedes llegar aquí arriba. No tiene pinta. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, ¿qué hay? ¡Hola, hola! ¿Qué son estos? ¡Axiomán! ¿No has visto eso antes? Sí. ¿Puedes pisarlo? You think you're gonna get away with what you did to me? Come on, Leo. You're still pissed about that? Just drop it already. Are you crazy? I'll never drop it. You just wait and see. Oh yeah. What are you gonna do? I'm gonna kick your ass. You ain't doing <laughs> shit. You're a <an> dog. <laughs> God damn it! <laughs> <laughs> and as smart as always, I see. Yes, ah, though. <laughs> Qué obra no. Ah, no, pero aquí no. Hay nada. No, pero pues cruza a aquel lado. Ah, a lo mejor. Vale, es que estaba. Estaba hecho para que subieras por aquí, por este trono. Ah, bueno. Da igual. Sí, sí, seguimos para adelante. ¿Qué es eso? Ah, otra lámpara. ¿Cómo mola. Las loco. lámparas estas de la Escúchame, dónde vive esta gente, me no es urge. the gate is blocked by something. Yeah, yeah, it is. By some kind of force. Look, a video game. Maybe they're connected. Whoa. Enter password. Oh, wordplay, lovely. Ah, it's got something to do with hacking. What? Ah, Override. Ah. Madre mía. Oh, what? Haking progress, qué bueno. ¿Y ahora qué? No, hay que... Ah, ya sé, ya sé, ya está. Ah, vale. Este está complicado. ¿Vale? No ah, no, A no? por orden. Sabés, que no más que esto? Es solo un juego, Cody. <risa> vale Es, es un metajuego, ¿no? O sea, estás jugando al juego dentro del juego ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerle la sonrisa Ah, vale Pues La Orejas, <risa> <risa> <risa> sí, yo también uh, ¿Es Oh, Counter Hack Ah, la E, la E, la E, la E, la E O bueno, el botón control que sea Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. uh, ¿por qué va tan rápido? Yo le estoy dando pero. Sí, dale. yo también, pero tenía que ser así ¡Ah, vale. <risa> Me siento mal en informática. ¿Qué? <risa> <What? risa> mal en la calle! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! el ¡Maldito! <celular>. ¡Maldito! <risa> I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also <laughs> assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying. Your mission is to make her cry. We really need those <laughs> tears. The bigger, the better. <laughs> What evil planet are you from? No, no, no, no. Uh, uh, there's been a misunderstanding. Uh, see, we just need uh, to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single teardrop from Rose. You'll be stuck here forever! <laughs> La narrativa es maravillosa. <laughs> forever? Did he just save forever? Oh my god, I'm having a panic attack. What should we do? In space? No one can hear you scream Oh, for goodness sake, Cody Don't be stupid, we're not in space What, just, where are we? Listen, Rose and I have played with her space toys so many times I just need to find them Oh, here they are Tienen avesito, que guay Oh, uh, uh, artilugios nuevos Try this on hmm. oh, oh. Oh, is that oh, snug <laughs> wow. oh, oh, it works. What are you doing? Oh! Cosmic inflation. <laughs> inflation theory is a bang. Just stop it! Just turn it off! Wow! Ah. Amazing! Nate, just turn me back to normal! Do you want to get out of here or not? <laughs> We need to use cosmic inflation. And space boots. Defying the laws of gravity. K -Y. Oh, ¿Cómo qué todos los gadgets I'm cooler Cody. a uh. Uh. Ah, no, vale, vale, que lo eliges tú. Sí, sí, yo, claro, me está armando. Hey, aquí hay un cohete. ¡Va, <risa> <risa> <risa> <risa> Vale, o sea back. Mientras estoy volando no, no puedo no. Oh, ¿Ahí? Es que no sé realmente cómo hay que utilizar esto. No, va solo Ah, wow Ostras Hola ¿Qué rayo? Hay algo por ahí que sí, puedas usar qué... o hacer Ah, vale Ah, espérate. No, no, me hago chiquito y paso. ¿Eh? Ah. ¡Ostras! Vale, ya está, ¿no? ¿Y ahora? Ah, claro, ya has podido pasar. Ah, aquí hay otro de estos. Hay otro gravitón de esos. Ah, bueno, vale. Es que me rayo un montón porque como yo estoy en el techo... Sí, sí, o sea... Ah, vale, y este lo tengo que hacer yo. Vamos. Ay. Te <risa> recuerdo que esto seguimos <risa> en un <risa> fuerte, <risa> ¿eh? ¿De <¿Qué> cojines? <¿Qué> <risa> sí, sí. <risa> <risa> <risa> ah, voy, voy. Me tengo que hacer chiquito y pasar. Ah, vale. Entiendo. Hay una cámara de seguridad. Ah, sí, es ah, que tienes que colocar que la pila. Ya. Yeah. Vale. Ya. Vale, y eso ya nos enchufa para arriba. Enti entiendo. Ah, vale. Que va, a irá a solo por gravedad y esas cosas looks sí. like some kind of force field Let's ride it. Maybe Yo para mí que ¿Los será un cohetes. Aquí no hay. ¿Te diría que no? Ah, mira que hay otro cohete escondido. Otro pues, Sí, seguramente. We ¿eh? have no bueno, hacía falta pegar la vuelta por allí. <risa> o sea, entras y ya está. Oh. Ah, uh, uh, uh, uh. Vale. G, amazing. Uf. Vale, y aquí hay. ¿Dónde estás? En el segundo <risa> piso. Vale, vale, vale. ¿Una ¿Una take a, chill pill? Uh, no. a ver. Wow. Me ha asustado. Ah. Puedo reventar <risa> las cámaras. Igual esto también lo puedes reventar. Los altavoces estos. portal Oh. Oh, ¿Aquí se puede entrar? Oh ¿En cuál has entrado? En el que se ve la tierra ¿En el No, es que ese se no la Ah, el verde, ¿no? Sí Ese, ese <laughs> That was intense. vale vale oh hey space lady <laughs> how's it hanging it takes some getting used to but I'm wow. all right. Dale. Salta. Oh. <laughs> <laughs> oh. vale salta vale Okay, I have idea. Ah, te tienes que agachar Wow, ¿cómo te agachas? Yo con el control. Sí, con el control. Tienes que saltar eso dos veces. Ahí No sé, a ver sí. si te deja aquí. Pues sí. Vale, perfecto. No, no, para otro. Me rayo un montón. que se el revés? <risa> Pero está súper guay. Ah, vale. Vale. Ahora tiene que ser al revés, ¿no? Sí. Sí. Y ahora tiene que ser... A ver si... ¿No te Hace... Ah, hazte de... Es <ríe> este bien chiquito ¡Uop! <ríe> ¿Pasa? <¿What>? ¡Uy! ¡Ja, <ríe> A ver, supongo que será esto, Sí, ¿no? sí, que era así. Oh. Oh. Ah, vale, pero no hay que hacer ningún salto no. extraño. Gracias a Dios. Eh, vale. Ah. What? O sea, tienes que mover.. Ah, vale, vale, no, es que estaba al tope de la otra forma Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Suelto? No, sueltas. Vaya uh, ¿What? ¿Y cómo I lo gestioné? ¿Y cómo? Yes. No puede ser Vale, suelto ya, ¿eh? Hmm. No, ¿no? No No, ah. te tengo que dejar justito, justito, para que tú ya. entres en... Para entrar en el sí ah. Ahí estamos. Vale. ¡Empuja! ¡Una taza Mi Mejor papá. Ah, salta con el culo. Empuja. Ah, vale Dios ah. ah, tienes que pasar tú Entiendo No, no, me hago chiquito sí. Claro, pero yo no sé Ah, pues espérate No me deja transformarme A ver, espera A ver ¿dónde caigo? Vale Ah, sí, sí, tú salta y utiliza la pared... De... No, la primera pared como si fuera un salto lateral, la otra. Vale, así, otra vez. Eso es... Es que estar... al estar al revés es una locura. ¿Y cómo haces? ¿Qué? Ah, ah, ah, ah. Vale, y aquí te puedes enganchar tú ahora en mi gancho, ¿lo ves? ¿Pero el gancho me lo tienes que lanzar? No, no te lo puedo lanzar, tenemos que saltar... ¿Eso es? Sí, Era, ¿Te como... has quedado con la idea? Sí Ahora Ostras, <risa> te estás combinando demasiadas cosas Vale, wow. y ahora enganchate allí Vale, y ahora tienes que coger tú el otro LOL. Wow. Okay. ¡Madre mía! ¡Estoy flipando... eh! <risa> <risa> <risa> <muchas> <muchas> Vale. <risas> Ay, espérate, que venga chiquito. Ay, así no, Avisa sí. <risas> cuando pongas. ¿Ya? Ya está, ya está. Qué bueno, tú, me encanta. Vale. Vale, pues nada. O sea, este ya está. Volvemos y este está o completado ya. <risas> vale. Cómo wow. no eh. Las mecánicas son maravillosas, eh Vale, este está conectado Vale, pues a ver... Vamos aquí al bofito vale, vale... Vale... Aquí, aquí... aquí. aquí... aquí. Vale... Oh, vale. vale. vale. vale. vale. vale. vale. Now that was one hell of a ah, tienes que saltar a los anillos O a los planetas Yo, yo he saltado aquí Más o menos Bueno, la idea es esa Y ahora lo mismo hacia acá y ahora para allá ¿What? Pero hacia la otra dirección ¿eh? ¿Son direccionales? Ah, sí Puedes ir a un ¿Sí? lado o a otro no, no, me caí ¿Qué está? ¿Qué? Uy, yo, está puta. Uy, otro cohete. What? ¿Qué pasa? No, que tienes que hacer cosas aquí. Tienes que hacerte oh. el análisis. Ah. Ah, pero te tienes que subir tú primero. Uy, Estás... Vale. lo artizo, eh. Sí. Vale. vale. Vale, pues. ¿Y ahora este? En O tendrás que atizarlo hacia allá, entiendo. O sea, hacia la estantería. Sí. ¿Llegaste? Sí. ¿Veis? Y ahora yo me un voy... wild... Ah, vale, a ver Salta sobre ese, con el culo Uy, perdón. Vale eh, Ese no vale. Oh. Entonces... vale, salta sobre ese Vale, ahora sobre el de al lado y no, es... Exacto. No. no, no, no repite No, es que me ha tirado Que tiene tiempo, hay que hacerlo coordinado Vale Vale Vale, siguiente Vale uh, Vale, siguiente Vale, sí. vale Vale Vale Vale estoy aquí arribita Ah, vale Y ahora, ¿puedes volver a subir aquí? A ver, eso, ¿puedes ir ahí? Eh, sí Pero tengo que volver por la plataforma uh, Vale Voy poniendo la pila Vale, Ya, estoy, ya estoy, mira, pues, está, ya está bien puesta. Y ya está. ¿Qué ¿no? pasa, eh? Está muy bueno. Uh, vale. Vale, y nos queda un puzzle nada más. ¿De verdad? ¿Está? azul? Uy, un gusanito. <risa> <risa> ¡Dio, qué feo. Si sí, no, me parece muy bueno, claro. <risa> wow. ¿Subir en la bola? ¿Hay que subir? Sí, sí, sí. Súbete en la bola. Ahora, cuando llegue ahí, no tienes que pulsar nada, simplemente déjate caer. Vale, ir caminando conforme la bola. Cuidado. Eso es. Ahí. Bueno, la idea es esa. <risa> vale, o sea, hay que caminar hacia atrás. Y camina. Que me voy a dar la vuelta para caminar hacia adelante. Vale, vale, vale, vale. Ya llegas, ya llegas. Vale, ya. Súbete encima de esta bola Vale, la empujo Vale, poquito a poquito Mira, te voy a acercar ahí al interruptor ¿Puedes subir ya? Ahí va, No, no, no, espérate el tiro no llegaba ¿Por que la acercabas tú ¿no? uh, vale este va a tirar perdón vale vale ya estamos vale ah, vale ah vale que me a la puerta la de esta Las bolas estás muy mala, sí. Vale, entiendo que tengo que dejar aquí. Ah, bájalo, bájalo. Y lo bajé donde. Abajo ah, del todo. Y me subo. Ah. Oh, shoot. Ahora. No, estoy chiquito. Vaya. Vale, Ahora mejor ¿no? me. Mi... Estoy demasiado chiquito para saltar Ahora <risa> es que no lo he pensado, ¿me puedes subir? Que es que... Ah, vale, no, no, vale, Exacto, no. Vale. Te tienes que hacer pequeño para poder mover yo el cubo Vale, ¿súbelo más o puedes subirlo mucho? No, no, o sea, se queda... ¿Y a... acercarlo? Aquí, ya está, es lo máximo que puedo acercarlo Vale, vale, vale, perfecto Ah, bueno, sí, sí, no, sí. Ah, hostia, es que como está como de lado Sí, está Está súper raro Auturo de siempre, yo no veo eso ¿Qué se ha activado. No el portal, ah, vale, vale. Creo que hemos hecho el primero, el más difícil, Sí, eh. <risa> Está muy guay porque no sé, no. o sea, tienen mecánicas así. Cada portalillo, ahora te lo juntarán todo y será como un oh, core. Vale, voy al otro lado. Bueno. Vale. Estoy girando ya. Para, para el lado que me ha dejado. Ah, se carga las estrellas. Ah, vale. Not my idea of fun. <laughs> so now we even have to argue about what's fun. I'm cautious, <laughs> okay? Oh. Throwing up is not fun. Mm -hmm. Hey, hey, hey, stop fighting, you two! Focus on that mission! <laughs> we are focusing! We're just trying to find a way out of this damn place. You will only do that if you collab. Yeah, yeah, yeah. Collaboration. Blah, blah, blah, blah, blah. Oh, blah, mm -hmm. blah, blah, blah, blah, huh? Yeah, yeah. Blah, blah, blah, blah, Okay okay. bla bla bla, bla. Ja. Oh okay, okay. yeah. bla bla Oh, shut up, you bla bla bla bla bla bla hay bla bla aquí pero ahí arriba más. Another set of portals. Okay, just... All right, let's get to it. Voy a bajar aquí. hay no tenemos no que dar. Ah, a, <risa> a ver. qué hay aquí, que no depara para. A ver, aquí te gano ¿Qué gana yo. Hey Cody, there's another láser? láser? Come look. Esquiva los láseres. Vale. challenge Oh. No entiendo lo de los botones. Ah, ah que vale. los botones le mandan láser al otro. Oh. Vale. Ah, era el tutorial. Pues, uh. force, with me. Wow. <risa> uh, está jodido esto, eh Sí, sí, pero está súper chula Está, muy, está, está muy, muy bien montado Me podía hacer chiquito Y así no me daba ningún láser ¿Sí? No lo sé, no lo estaba <risa> Ok Vale Me para la animación de las estrellas, tú. Vale. Cuidado, uh, mira, ¿a vamos? Eh, no hay ninguna cámara por aquí que. Sí, aquí puedes romper una. A ver, no sé qué pasa, ¿eh? Si ¿Sí rompen las cámaras. That's what you get for no creo que spying. Vamos a este, a lo amarillo. Vale. Let's go. las cojines no, por aquí no debe de ser o oh, bueno, a lo mejor sí ¡Oh, me bugué ¿cómo yo aquí? Sí, hemos... A ver, puedes pasar por donde quieras realmente. Ya, es, eh, ha sido muy pues no, estúpido no. lo que hemos hecho. No sé para qué está. Ah, no, es que arriba del todo hay algo. Habrá un cohete. 100%. 100%. Mira. ¿Cómo me pasas? Ah, uy, ¿cómo has... Por aquí voy? detrás, por aquí detrás, ahí, sí, tío. ¿Por aquí detrás? Sí, sí, sí. ¿Ves por ahí? Exacto. Y sube por ahí. Vale, ah, aquí hay uno. Ah, vale, ahí hay otro. Aquí, uy, uh, esto no sé qué es. Uh. A ver, Dale. Ay, ¿puedes disparar o algo? Ah, no, no, espérate, échate un poquito... mensaje. Sí, sí, sí, entiendo que sí. He petado ya el otro cohete y ya está. Al menos no se ven más.